Bienvenido a Glitch Pop News, tu dosis este de noticias del mundo gamer todos los martes y viernes. Yo soy Checo y te traigo las noticias de esta semana. Sony anunció el primer State of Play de este año y nos dio más información de algunos de los títulos que llegarán a nuestro PlayStation 4 y PlayStation 5 este año. Aquí te contamos y damos un resumen de lo que pasó en este grandioso evento. En la descripción podrás saltar a cualquiera de esas noticias e ir directamente pero te invitamos a que nos acompañes a través de todo lo que tenemos para ti. Antes de comenzar te invitamos a suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y no te pierdas ninguna de nuestras noticias. Esto es Glitch News y comenzamos. Ha sido una muy buena semana para todos los dueños de un PlayStation 5, luego de una extensa entrevista con Jim Ryan, el CEO de PlayStation. Ayer jueves tuvimos el primer State of Play de este 2021. Como es costumbre en este evento, Sony nos dio algunos vistazos de los próximos lanzamientos para sus consolas, algo más o menos como lo que es el Nintendo Direct. En este State of Play pudimos ver nueva información sobre títulos tanto del PlayStation 4 como del PlayStation 5, desde noticias de Crash Bandicoot 4 hasta Deadlock. Pero sin lugar a dudas, la sorpresa más grande de este evento fue la noticia de un parche exclusivo para PlayStation 5 para el remake de Final Fantasy VII, así como nuevos modos, gráficos y un nuevo DLC llamado Intergrade, el cual se centra en uno de los personajes más queridos de la saga, Yuffie. Como mencionamos, además de este nuevo DLC, este remake tendrá mejoras en sus gráficos para el PlayStation 5, reducirá los tiempos de carga de manera significativa, así como mejoras en el sistema de efectos y partículas. Este parche será completamente gratuito si contamos con la versión de PlayStation 4, aunque no se mencionó nada sobre el costo de este nuevo DLC. Volviendo al inicio de este evento, Toys for Bob nos mostró la nueva actualización para Crash Bandicoot para el PlayStation 5 con el que podremos disfrutar de resoluciones nativas de hasta 4K y 60 cuadros por segundo, así como una leve mejora en los gráficos, la adición del happy feedback y la incorporación del audio en 3D. También se agregarán las Activity Cards, las cuales nos permitirán ir directamente a ciertas partes del juego. Nuestros archivos de guardado podrán ser transportados directamente de la versión de PlayStation 4, así que no habrá problemas de seguir con lo que teníamos en nuestra versión pasada. Se mostró gameplay de Returner, uno de los juegos más esperados de esta nueva generación en PlayStation 5, Returnal es un juego de acción en tercera persona protagonizado por Celine, un astronauta que por alguna razón desconocida se encuentra explorando un mundo alienígena lleno de peligros. En este juego cada vez que nuestro personaje muere, el mundo a nuestro alrededor será creado de nuevo y de manera diferente, lo cual nos traerá nuevos retos a vencer. Podremos encontrar enemigos poderosos y una gran variedad de armas para acabar con ellos, así como mejoras para nuestro equipo y habilidades que nos ayudarán en el combate. Además sus creadores nos prometen una historia inmersiva, y al final del gameplay pudimos ver algo que nos recordó muchísimo a cierto demo del pasado. Este juego llegará a las consolas PlayStation 5 el próximo 30 de abril. Knockout City, un juego que fue anunciado en el pasado Nintendo Direct, también hizo su debut en este State of Play. Un juego de equipos basado en el clásico dodgeball o quemados, en el cual combatiremos en equipos de 3x3 para eliminar al equipo rival. Pudimos ver un poco más del gameplay y de cómo será este título cuando llegue a nuestras consolas. Knockout City llegará al PlayStation 4 y PlayStation 5 el próximo 21 de mayo, pero si estás interesado en conocer un poco más de este juego y disfrutarlo en su beta cerrada, puedes ingresar al sitio del desarrollador para apuntarte y probarlo. Sifu, un nuevo juego de combate con un estilo visual único, también fue mostrado en este State of Play. Por lo poco que pudimos ver, será un juego lleno de acción y peleas, muy basado en películas de acción asiáticas. Si el modo de juego es como lo que se puede ver en este video, sin duda alguna será un juego para estarle echando el ojo. Este título llegará a nuestras consolas este 2021, aunque no se dio una fecha exacta. De los creadores de Hyper Light Drifter llega Solar Ash, un juego lleno de acción y que se enfoca mucho en la simplicidad de juego, con combates y movimientos fluidos mientras guiamos a nuestro personaje a través de ambientes y mundos llenos de color, en una misión para salvar así a nuestro planeta. Este juego llegará a PlayStation 4 y PlayStation 5, aunque no dieron más detalles o la fecha exacta. Para todos los amantes y fans del terror llega Five Nights at Freddy Security Breach, y como es de esperar de esta franquicia nos encontraremos de nuevo cara a cara con criaturas animatrónicas que harán lo posible para acabar con nosotros. Esta franquicia es famosa por ser grande entre los streamers, así que es muy probable que todos sus fans ya sepan más o menos qué esperar. No se dieron más detalles así que habrá que esperar para saber más de este juego. Si eres como nosotros, fans de los juegos del Playstation original, sin duda alguna recordarás Oddworld. Y ahora nos mostraron más detalles sobre su nueva entrega Soul Soulstorm, el cual en pocas palabras de su creador, es un juego en plataforma 2.9 dimensiones, no estamos seguros qué lo hace diferente del clásico 2.5D, pero así es como ellos lo nombran. En este juego tendremos la opción de completar el juego de manera pacifista o ir de lleno en combate, con la posibilidad de controlar a nuestros enemigos y causar caos. Las acciones que tomemos a lo largo del juego serán decisivas para decidir el final del juego, así que tendremos que estar atentos a todo momento de lo que hacemos. Este juego llegará a PlayStation 4 y PlayStation 5 el próximo 6 de abril. Kina: Bridge of Spirits es un juego en acción tercera persona con dirección artística que nos recordará mucho a las películas de Pixar y mucho a la fantasía asiática. En este juego tomaremos el control de Kina, una pequeña joven que busca obtener el poder de espíritus que le ayudarán en su pelea contra peligrosos monstruos. En este juego podremos esperar un montón de acción, plataforma y sin duda poner a prueba nuestras habilidades. Este juego llegará a PlayStation 4 y PlayStation 5 el próximo 24 de agosto. Para finalizar se mostró también un nuevo trailer de Deadloop, un juego en primera persona creado por Bethesda. ¿Será este el último juego de esta compañía para PlayStation? No lo sabemos, pero sí podemos decir que lo que corresponde a acción se ve que estará lleno de esta. Deadloop es un juego tanto de acción como de sigilo, en el que dos hábiles asesinos pelean entre sí para lograr escapar o mantener a lo que estos le llaman Time Loop. Deadloop estará disponible el próximo 21 de mayo. Estamos seguros que muchos esperaban mucho más de los anuncios, y quizás hasta llegó a ser una excepción